Hola, Vero, hola, Analia, hola, Marcela Molina. Buenas tardes, buenas profe, tardes. Buenas tardes. Tan guapo, ya te extrañaba. Hola, profe. Hola, hola. Hola, Marcela, ¿cómo estás? Acá estoy, muy a full, muy a full. Tremendo todo esto. Acá quiero saber de sextiles, cuadraturas y todo eso. Ay, Dios, qué difícil que es eso. No, no es difícil, es re fácil. Bueno. Para vos es re fácil. Gracias por hacernos lo fácil a nosotros. Sí, sí, sí, no es tan difícil. Eh, a ver, si hasta yo pude aprender astrología, ¿cómo no van a aprender ustedes? Eh, no es cierto Vero tú eres muy muy muy inteligente para, Ay, qué, para qué nos hacemos para qué me hago no el humilde eh, sí, sí. nada yo soy cabezadura, pero pues no tengo el valor de que lo reconozco y soy persistente ese es eso es algo que a mí me ayuda que soy persistente uh -huh. bueno hola Sofi Green cómo estás Bien, Marcelo, gracias. Aquí a ver si hoy sí puedo escuchar bien. Hace ocho días eso fue terrible el de internet. Hoy, mm. ya fue pero el, hoy ya fue el eclipse, sí. así que se va a escuchar todo bien hoy. No, Ojalá vi las fotos. Vi las fotos muy lindas, muy buenas. Las fotos tomé en la madrugada, no dormí, pero bueno. Bueno, pero valía la pena. bien a, marce, a Marcela Molina tengo que decirle Ay, qué mal que no fue en la pampa marce qué nos pasó con la pampa Marcela no, pero acá en mi morir. pueblo acá en mi pueblo sí acá en mi pueblo también nos fue mal pero nos fue bien haciendo la lectura final resulta que nosotros acá en Rancul uh -huh. Eh, venimos de haber perdido las elecciones en el 19 por 600 votos Ajá. y en esta oportunidad perdimos hicimos campañón y perdimos por dos votos mm, bueno nos vamos Así acercando que eso fue acercarnos y te digo que antes del 19 teníamos la intendencia del pueblo Sí. Y la elección del 15 la habíamos ganado por 400 votos. O sea que en el 19 habíamos perdido mil votos. Los 400 que ganamos más sí. los 600 que perdimos, sí, sí, por los sí. que perdimos. Y, y bueno, eran mil. Ahora estamos palo y palo. Bien, bien, bien. Ya recuperamos Así que nos estamos, perfilando, nos estamos perfilando para el 23. Sí. Pero igual ha sido... Desastroso en la provincia, porque una provincia eternamente peronista. Siempre. Y así nos fue. Bueno, habrá que rectificar, habrá que rectificar. Sí, sí, sí. Y a ver si para el 23 nos encuentra diferentes. Eh, no te quepa la menor duda, sí, sí, sí. en el 23 hasta yo voy a ser intendente de Mar del Plata. ¡Ay, sí! No haga... Vamos a tener, yo que estaba por pedirles que vengan a votar acá. ¿Vamos a tener que ir a votar allá? Van a tener que hacer cambio de domicilio, todos. Todas, todes. ¡Ay, por Dios! Bueno, igual la intendencia de Mar del Plata la está proponiendo una extranjera, eh, así que no no, no creo que vaya a ser posible. La está proponiendo Vero Quesada. Eh, ¡Ah! Vero que es Quesada se va a proponer... No existen, no existen los extranjeros, ¿qué te pasa? El mundo es de todos. Yo soy una ciudad... Claro. Donde no me siento bueno, no les voy somos a Somos planetarios, somos planetarios. Somos universales, <risa> claro que sí. Eh, bueno, no les voy a robar más tiempo, vamos a la clase de hoy. El mejor, ah, entonces, ¿cuál es el problema? Si se propuso el mejor. Ah, claro, más bien ningún problema bueno ahora sí nos pusimos las pilas y vamos con la clase de hoy hoy vamos a tener una eh, esta es la anteúltima clase ah, sí bueno, si no claro, ahí está esta es la anteúltima clase de de astrología a nivel inicial todos los que vinieron siguiendo eh, las clases, eh, con esto, con mm, esta clase y la próxima clase, van a tener eh, todas las herramientas básicas para poder interpretar una carta natal, eh, básicamente. O sea, van a poder, en el curso de Astrología, charlar de igual a igual con cualquiera de los otros que está ahí. Excepto con Jordi, que habla difícil. Pero con el resto van a poder hablar de igual a igual. Eh, entonces, vamos a ver... Jordi, estuve en una, ahí después sí. de la clase como esta, el otro día estuve en la clase con Jordi, hoy no voy a poder porque, bueno, acá mañana es el cumpleaños de Rancul y ya desde hoy tenemos los festejos y yo soy coreuta, Ajá. así que hoy el coro a las 19 tiene actuación, por la presentación de un libro, justamente, de un compañero de coro, presenta ah. un libro de historia, es historiador del pueblo. Ajá. Así que se presenta un libro y el coro eh, canta en la presentación del libro, así que tengo que estar ahí, Ay, a las 19, voy a tener... No me gusta excusarme cuando voy a faltar, pero tampoco me gusta faltar sin decir, así que, Claro. Ahí no sé qué hacer cuando se me presentan estas cosas. Igual, bueno, voy a estar faltando a lo de Jordi, que me encantó el otro día. Sí, sí, sabe mucho, Jordi. Eh, sí, parece... gracias por sumarme ahí. No digas eso porque el maestro se pone celoso. ¡Ay, Dios! No, no, no. Ella, ella, Marcela, me conoce. Los dos somos sagitarianos. Los sagitarianos somos libres, nada de sí. celos. Somos tan la... expansivos, somos tan expansivos, los sagitarianos, que mira, somos ilimitados. Bueno, Ilimitado. eh, perdón, empezamos con la clase porque aparte tengo poco tiempo de esta clase, vamos a Ay, hacerla ahora. media hora. Eh, Profe, sí. aparte yo quería que me vieras un poco la carta que estoy interpretando mía, pero si querés la vemos, el, como habíamos dicho, el otro. Dale. El... bueno gracias igual por ya. por todo por no, todo por favor Marce no me acordé que hoy te había prometido para hoy tu, tu carta natal veámosla el próximo viernes pero avísame el jueves recordámelo el jueves bueno sí por privado bueno bueno dale bueno eh, muchísimas gracias te lo recuerdo dale. gracias gracias gracias eh, hoy justamente como no sabía con qué carta trabajar, quise trabajar con esta carta hoy que eh, es el día de, del eclipse, de este eclipse tan especial que, que estamos viviendo, este eclipse lunar que abre un portal al fin al final de esta, esta pandemia que nos azotó y que en realidad sirvió para que pudiéramos hacer un, un inicio de cambio de conciencia. Eh, entonces, eh, esto... Esta carta es la del 21 de diciembre del 2020. El día en que estuvo en conjunción Júpiter y Saturno por primera vez en 800 años en un signo de aire. <coughs> pero por primera vez desde que se tienen registros de la humanidad que no se da en las condiciones que se dio este 21 de diciembre del 2020 eh, que fue exactamente durante el solsticio el solticio, ustedes saben, es el momento en que el sol, <coughs> hay dos solticios por año, que es el solsticio de, de invierno y el solticio de verano. Eh, es el 21 de julio y el 21 de, eh, el 21 de junio, perdón, y el 21 de diciembre. Y, y durante este solsticio de verano para el hemisferio sur de invierno para el hemisferio norte, ustedes saben el solsticio es el momento en que el sol está más al sur o más al norte del ecuador, mientras que los equinoccios es el momento en que el sol está justo en el ecuador Sobre el ecuador Por eso el 21 de julio es el solsticio de verano en el hemisferio eh, El 21 de junio es el solsticio de verano en el hemisferio norte Y de invierno en el sur Porque es el momento en que el sol está más cerca del hemisferio norte Y más lejos del hemisferio sur Y el 21 de diciembre al revés eh, y los equinoccios de primavera y de otoño 21 de marzo y 21 de septiembre eh, que es el momento en que el sol está sobre el ecuador y empieza a caminar hacia un hemisferio o hacia el otro dependiendo del de momento del año eh, bien Entonces, este, este día tan especial, este 21 de diciembre del 2020, en que ya vamos a cumplir casi un año, que se abrió este portal cósmico para la humanidad y que va a permanecer por 200 años eh, nos da la pauta de que es un cambio de conciencia. Y por eso a mí me gusta tanto esta carta natal y hablar sobre esta carta natal. Yo tengo hecho esto, este mapa, que fue para el 21 de diciembre del 2020 a las 11 y 57 de un lugar que no existe, eh, que es, en realidad sí existe, pero hay mar, que es Ecuador y Greenwich. O sea, cero grados de longitud, cero grados de latitud. Ese punto se supone que es el cosco del planeta ese punto se supone que es el chakra central del planeta los incas al chakra central le llaman cosco y por eso digo que es el cosco del planeta de ahí viene la palabra Cusco eh, como era el centro del imperio Inca eh, Cusco eh, ellos le llamaban Cosco en realidad, y después derivó a Cusco. Bien. Eh, entonces, yo estas cartas eh, las hago cuando son para sí, para todo el planeta, cuando yo veo que es un eclipse que afecta a todo el planeta, o en este caso una conjunción que afecta a todo el planeta, yo la hago siempre para el cosco del planeta, que es eso, Ecuador y Greenwich. Cero grados longitud, cero grados latitud. Entonces, en ese momento, ¿sí? O sea, yo tenía todas las constelaciones... Y cuando le puse la hora, tuve las casas, el ascendente, la casa 1, la casa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cada casa, y esto fue muy particular de ese día, cada casa coincidía con el signo, o sea, la casa 1 coincidía Con el primer signo del Zodíaco Que es Aries La casa 2 Con el segundo signo del Zodíaco Que es Tauro La casa 3 Con el tercer signo del Zodíaco Que es Géminis La casa 4 Con el cuarto signo del Zodíaco Que es Cáncer la casa 5 con el quinto que es Leo. La casa 6 con el sexto que es Virgo. La casa 7 con el séptimo que es Libra. La casa 8 con Escorpio que es con el octavo signo que es Escorpio. La casa 9 con el noveno signo que es Sagitario. La casa 10 con el décimo signo, que es Capricornio. La casa 11 con el décimo primer signo, que es Acuario. Y la casa 12 con el décimo segundo signo, que es Piscis. O sea, cada casa estaba en su signo natural. El signo natural... De la casa 2 es el segundo signo, que es Tauro. Y así sucesivamente, ¿sí? Con todos los otros signos, se los voy a repetir todos de vuelta. ¿Qué les quiero decir con esto? Que esta es una, una carta muy especial, porque nunca se les va a dar de esta manera. Muy difícil, por lo menos. Porque cuanto vos te separas más del Ecuador, hacia el norte o hacia el sur, las casas son más desparejas. Yo les puedo mostrar, yo que nací en el extremo sur, ya la conocen igual, ya la vieron muchas veces, mi carta natal, Ven que tiene una casa 1 muy grande. Ocupa una partecita de Leo, todo Virgo y una partecita de Libra. ¿Sí? Este es el tipo de cartas que se van a encontrar habitualmente. Porque además nadie nace en 0 grados de longitud y cero de latitud... ...porque ahí hay mar... ...excepto que esté yendo justo en un barco... ...puede ser... ...ha pasado... ...de nacer en un barco... ...entonces bueno... ...a esto que nos falta... ...agregarle los planetas... ...¿sí?... ...y vamos a suponer... ...que... ...este día que fue tan especial... ...en el planeta Tierra... ...nació ahí en 0 grados y 0 grados, o sea, Ecuador y Greenwich, una persona. Y que esa persona nos vino y nos pidió su carta natal. Entonces yo tengo que empezar a interpretarle esta carta natal. Para comenzar a interpretársela, tengo que empezarle a agregar los planetas. Entonces empiezo por ponerle el sol. Y el sol me cae justo a cero grados de Capricornio. Entonces, yo ya puedo empezar a decirle que, en primer lugar, va a ser una persona de mucho éxito, de mucho brillo, en lo que haga, haga lo que haga. Va a ser una persona exitosa y de brillo, porque está... Eh, en el sol en su medio cielo y el medio cielo es como el cenit de la vida es el punto más alto es donde uno llega más lejos es llegar a eh, a cumplir con todos tus sueños eh, la casa 10 es la casa de la profesión el brillo, el destino y, y ese sol en, en la cúspide, en lo más alto de esa casa 10 y en, y en lo más alto de, de este zodíaco eh, me está indicando que va a tener éxito en la vida y que va a tener brillo este sol en casa 10 yo siempre digo para eh, que para fijar el concepto de lo que es el sol es el sol de los líderes ¿Sí? si el sol estuviera en casa 1 es el sol de los egocéntricos. Si está en casa 2, es el sol del, eh, de los, de las personas que desean mucho todo lo material, del materialista, esta no me salía la palabra. Si es, el sol está en casa 3 es el sol del comunicador y del pensador es el que piensa y piensa una y diez veces antes de decidirse si el sol está en casa 4, es el sol del hogareño, de la hogareña del que le gusta la comida casera si el sol está en casa 5, es el sol del divertido, del añeñado eh, el, el que le gusta divertirse, pasarla bien. Si el sol está en casa 6, es el sol de, eh, del que tiene una misión en la vida, del que busca eh, ser concreto, del que busca eh, dar un servicio del que se cuida mucho, su salud, su físico, eh, no, no su físico de que sea un físico bello, porque eso sería el sol en casa 5, sino eh, que físicamente estar bien, rendir. ¿sí? Eh, el sol en casa 7 es el sol del diplomático, el sol del casa, en casa 8. Es el sol del intuitivo, del psicólogo, del que sabe escuchar. ¿sí? El sol en casa 9 es el sol del filósofo, eh, del que no cree en las fronteras. El sol en casa 10 es el sol de, el, de los políticos, digo yo, eh, de los que triunfan, de los eh, grandes líderes. ¿Sí? Eh, puede ser también un gran artista, un gran cantante, un, eh, de las personas que se exponen públicamente y que en esa exposición triunfan. El sol en Casa 11 es el sol del amigo, del amiguero, del compañero, del que sale, del que eh, le gusta reunirse, eh, del que le interesa lo social y el sol en casa 12 es el sol de el auto boicot yo digo que todos los que tienen eh, sol en casa 12 tienen que aprender a manejarse eh, intentando triunfar a pesar de el autoboicot que se hacen a sí mismos. Bien, en este caso tenemos el sol del líder, de los grandes líderes, el sol del triunfo. Ahora veremos la luna en esta carta. Vieron el repaso que les estoy haciendo, ¿no? Espero que haya muchos conectados porque no los estoy viendo. ¿Cuántos hay conectados? Sí, sí, sí, hermoso. Yo he tomado apunte. Ah, muy de bien, esto. muy bien. Genial, genial. Sí. Gracias, gracias, gracias. Bien. Eh, a ver, ¿cuántos hay conectados? Quiero verlo acá. Ocho participantes. Ah, no, pensé que estaban transmitiendo también. Pensé que Jordi estaba transmitiendo. Dice, ahora voy a ver, a ver qué... No. transmiten bien. después de ti, ah, ellos Ah, está bien. Está bien que no compitan conmigo. vamos eh... no competir contigo. Bien. Eh, la Luna. Ese día, 21 de diciembre del 2020, la Luna... Estaba en casa 12 eh, En Pisis eh, La luna En casa 12 En Pisis Vibra muy sensible es, es la luna De mayor sensibilidad eh, Por eso yo Aseguro que entre otras cosas Empieza una etapa formidable para el universo Una etapa en la que los, los seres humanos Vamos a, a amigarnos a, a aprender el don de la empatía de empatizar con el otro como esta carta es para para toda la humanidad para toda para todo el planeta eh, a mí me gusta verlo eh, con una frase de, de la más grande líder política del mundo, que se llama Cristina Fernández de Kirchner, que solo una, una mujer pisciana con la sensibilidad de ella podría acuñar semejante frase. Que es, la patria es el otro. Entender, de una vez por todas, que la patria no es la bandera. La patria no es el pedazo de tierra. La patria es mi vecino. ¿Sí? Y ese es el cambio que se va a estar dando en esta generación que empieza que empezó el 21 de diciembre del 2020 y que va a ser por los próximos 200 años. Venimos de 200 años de conjunción de Júpiter y Saturno en, un, en signos de Tierra. Eso significa que cada 20 años Júpiter y Saturno se juntaban pero en un signo de tierra, y los sin, signos de tierra son materialistas. Por lo tanto, eh, pasó lo que pasó, las guerras por territorios, las guerras por independencias, que no dejan de ser por territorios, por la tierra misma, eh, la revolución industrial... Eh, el sacarle todos los recursos que se pueda a la tierra. Eh, bueno, esos fueron los 200 años que nos antecedieron a este 21 de diciembre del 2020. El 21 de diciembre del 2020 se inaugura una etapa en que cada 20 años, por los próximos 200 años, Júpiter y Saturno van a hacer conjunción en un signo de aire Y esta primera vez la conjunción fue en acuario O sea, en la comunidad Los signos de aire, la disputa está en las ideas En los valores O sea, se inicia una etapa de una mayor sensibilidad ...y empatía entre nosotros los seres humanos... ...pero además se inicia una etapa formidable y fantástica... ...para consolidar esa hermandad... ...eso, eso de que la patria es el otro... ¿sí? ...y que ya no haya guerras eh, en el que se maten personas en que mueran personas, seres humanos, igual que yo, que vos, que me estás escuchando, sino que eh, todos los pleitos se diriman eh, en un, eh, a través de la palabra, a través del discurso, a través de eh, los valores, o sea, que... Quien más valga socialmente no sea quien más tiene, sino quien más valores como ser humano tiene. Bien, entonces, eh, la luna en Casa 12 es la luna eh, intuitiva e instintiva. Es la luna en que empatiza Es la luna sensible Si la luna estuviera en casa uno Sería eh, La luna Que eh, eh, Emotiva Emotiva Para eh, Para para el dueño de esa carta, ¿sí? O sea, una luna muy hacia adentro Hacia la persona De quererse mucho De protegerse mucho eh, Así como el sol en casa uno Es la casa, el sol del egocéntrico La luna sería eh, del sentimentalmente egocéntrico Del narciso sería la luna en casa 1. En casa dos es la luna de la belleza, es, eh, eh, me afecta lo bello, es la luna del artista, del artista plástico, del pintor, sí eh, porque me afecta, para bien o para mal, lo, eh, lo material. La luna en casa 3 es la luna del de poeta, de aquel... Que puede decir las palabras más dulces, más emotivas. ¿sí? Eh, aquel que puede dar un discurso y conmover multitudes. ¿sí? La luna en la casa 4 es la luna hogareña. Eh, está en su domicilio, entonces está muy fuerte. Es la luna sobreprotectora. Es la luna que protege a todos. La luna en casa 5 es la luna... Eh, de eh, yo a ver esto que voy a decir lo, eh, lo digo desde la experiencia si ¿sí? no quiero usar palabras difíciles es la luna en casa 5 es ¿Vieron cuando nos enamoramos por primera vez? ¿Las cosas que sentimos por ese primer amor? Bueno, eso es lo que siente la luna en casa 5. La luna siempre son los sentimientos, siempre son las emociones. Y en cada casa vibra Yo de una tengo... determinada manera. Perdón, déjame terminar con esto y ya te sí, dejo hablar. Sí, sí. La luna en casa 6. Es la luna del trabajo, es la luna eh, que hay que tener cuidado con no enfermarse a sí mismo, con no tener miedos a enfermarnos, porque esa luna nos puede provocar esos sentimientos que nos acercan a la enfermedad en vez de acercarnos a la salud. Eh, o sea, somatizamos a través de esa luna en, en Virgo o en, en la Casa 6. La luna en la casa siete es eh, la luna que, eh, eh, que ama de, eh, en pareja, eh, que, que le gusta tener, <coughs> estar en pareja, que le gusta hacer las cosas de a dos, que le gusta eh, no estar solo, sola. La luna en casa 8 es una luna muy especial, y más si está en escorpio, porque es la luna del detective, es la luna eh, que indaga, es la luna que busca, es la luna que no se cansa con nada, eh, eh, que siempre necesita encontrar algo más, ¿sí? Eh, la luna en casa 9 es una luna eh, completamente entregada a las necesidades de los demás. Eh, es una luna que fácilmente se, eh, se puede, es maleable, eh, se, se acomoda. A, ...a otras costumbres muy fácilmente... ...a otras situaciones... ...siempre encuentra desde el corazón... ...desde los sentimientos... ...una respuesta a algo... ¿sí? Eh, la luna en casa 10... ...es la luna muy interesada... ...en brillar... ...en, eh, en desarrollarse profesionalmente... Eh, le importa desarrollarse profesionalmente. La luna en casa 11 es la luna que, eh, que ama sin, sin fronteras al mundo completo. Eh, sí, de, de, ¿quién fue? Marcela, ¿no? Que quería hablar. Sí, sí, porque, bueno... Justo yo tengo la luna en casa 5. Uh -huh. eh, y bueno, estuve ahí analizándome la luna. ¿En qué signo? Y, en Virgo. Uh -huh. Tengo en casa 5 en Virgo. Sí. Y mi luna es como muy maternal. Maternal hacia todo el mundo. Eh, pero también... Digamos, no solo con mis hijos, hasta maternal conmigo misma. Con sí. el tiempo se ha acentuado ese rasgo. Claro. De, digamos, como que me materno a mí misma. Me doy lo que quiero. Sí, sí, sí, sí, sí. Eso... Igual soy atenta, analítica, digamos, en, la, en el sentir. Soy así, digamos... Eh, no sé eh, Pero bueno Vivo esta luna la entiendo Muy en tierra, como muy concreta sí. También en cinco, Sobre todo con lo que respecta al lugar en, Por estar en cinco Es eh, Ya les digo, esa luna que siente como, como sentimos Ese primer amor Con las mariposas en el estómago sí esa, Ese sentir algo que nunca habíamos sentido y que nos es extraño, ¿sí? El, eh, que nos... es raro, pero se siente bien, se siente lindo. Así siente la luna en casa 5. Al estar en Virgo, es una luna netamente dedicada al servicio a los demás. Y ahora, por lo visto, por algún clic que vos hiciste, interno. Eh, te brindas un servicio a vos también. Eh, pero normalmente es una luna dedicada al servicio a los demás, a tal punto que a veces se descuidan a sí mismos. Eh... Sí, creo que a lo mejor durante muchos años me uh -huh. pasó eso de que me descuidé. Igual uh -huh. ahora es como que unifico, eh, me brindo a los demás, pero también me brindo a mí. Bien. Bueno, gente... Gracias. No, por nada, Marce, gracias a vos. Eh, gente, tengo que despedirme hasta el próximo viernes. El próximo viernes vamos a, a analizar la carta de Marcela, eh, porque aparte yo ahora me estoy acordando. Yo te lo había prometido no para este viernes, te lo había prometido para el próximo viernes, que es tu cumpleaños. Sí, sí, sí, fue para el próximo viernes. Claro, pero yo ahora me, sí. yo ahora me habías hecho pensar y dices, ¿cómo yo le prometí para este viernes? si No, estoy? Cumpliendo? no, no, para el otro fue. Bueno, para el otro viernes. No nos fue? prometiste a las cuatro que estábamos ese día. <risa> bueno, sí. bueno. A, a las, creo que éramos tres o cuatro en la no. Nos dijiste que iba a usar nuestras cartas. Bueno. Sí, vamos a ver varias cartas, pero pues tiempo es el que no ha habido. Sí. Eh, yo, eh, lamentablemente, yo tengo todos los días, eh, todos los viernes otra actividad. Pero lo que vamos a hacer, eh, otra actividad, digo, a las eh, 18 horas, por eso tengo que desconectarme antes. Eh, pero lo que vamos a hacer es que si ustedes quieren vamos a hacer alguna clase especial durante la semana eh, así antes de, de fin de año podemos completar esto me gustaría darle un cierre a esto que empecé hoy y que llegué a hacer el sol y la luna y además eh, hacerle la carta a Marcela que está prometida para el próximo viernes y a las que les prometí, por supuesto, hacérselas, Analia y eh, no sé quién más estaría ese día, Analia. Eh, Yo pues, también. Vos sí, también Sophie, Sofía y me parece que Vero. y eh, sí, sí Vero. pero a Vero no se la voy a hacer, pues ya. Sí. A Vero se sí, la hice doscientas veces. Sí, es verdad, es sí. verdad, eso mismo dijiste. Siempre dicen, lo mismo. También, Siempre dicen ¿no? lo mismo, y yo nunca jamás he visto mi carta. <risas> eh, la chilindrina. Es estaba Martita, bien. Martita también. Pero... Bien. A Martita tampoco se la voy a hacer porque se la hice también 200 veces a Martita, así ah. que tampoco ah. se la voy a hacer en este ciclo. Bueno. Bueno, eh, ya volveremos a empezar el ciclo que viene y me volverá a tocar. Sí, seguramente. Nos amo. Les mando un abrazo me enorme amo. a todos. Nos vemos mañana. Nos vemos. Luego. Gracias. Gracias. gracias gracias. Gracias por acompañarme. Gracias.